hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de educa les saludo a miguel recalde en este video vamos a ver cómo agregar etiquetas dentro de un curso que en este caso nos va a servir para darle estructura a, a nuestro curso virtual para ello una vez que estemos dentro de educa siempre tenemos que ingresar a nuestro curso de educa en este caso de donde vamos a tener el rol de estudiante y luego tenemos que ingresar a nuestro otro curso que va a tener nuestro nombre con educa 3.8 dentro de ese curso nosotros vamos a tener el rol de profesor entonces en, en este curso vamos a tener siempre dos roles uno dentro de este curso en particular donde vamos a tener el rol de estudiante ¿sí? y en este curso donde todos vamos a tener pues acá uno va a tener un curso donde va a tener el rol de profesor en este caso en la actividad a tres que tenemos dentro del módulo 2 del curso. Fíjense que acá está añadir etiquetas y recursos a un curso. Entonces entramos hasta este punto acá, leemos el objetivo, leemos la introducción, leemos las instrucciones, que para mí esto es muy importante. Acá nos indica que tenemos que acceder a esta aula de práctica, a esta aula de práctica realizar las siguientes actividades y en el punto uno nos pide añadir un recurso que sea de tipo de etiqueta ¿sí? y que eh, añadamos, ya, tenemos que añadir tres tipos de etiquetas en este caso, entonces vamos a añadir materiales, un, una etiqueta que se llame material, otro que se llame materiales de uso eh, presencial y otro que se llame materiales de uso a distancia, esto voy a cambiar tiene que ser 6 porque son después tenemos las etiquetas actividades, actividades presenciales y actividades a distancia ok entonces qué es lo que tengo que hacer según las instrucciones tengo que entrar a mi curso sí, y acá tengo que agregar esas etiquetas para poder agregar un recurso o una actividad siempre siempre tengo que activar la edición de mi curso entonces nos vamos hasta este icono acá de esta rueda de entrada que vemos ahí y le damos en activar edición fíjense que ahora va a cambiar hizo activo un pestañeo fíjense y ahora ya me da estas opciones para yo poder editar si ¿sí? acá yo ya tengo estas etiquetas si ¿sí? voy a eliminar estos eh, fíjense que una vez que uno tenga activada la edición ya tiene la posibilidad de eh, editar mover a la izquierda duplicar asignar roles si ¿sí? en este caso estoy borrando las etiquetas para porque eh, para mostrar cómo se hace esto estos son de cursos anteriores que yo eh, en este caso ya, ya ya los había trabajado. Bueno, entonces para añadir una etiqueta, nos vamos hasta añadir una actividad o un recurso. Y acá las etiquet la, la etiqueta es un recurso, entonces no va a estar dentro de este grupo de actividades, sino que va a estar dentro de este grupo de recursos. Entonces nos vamos hasta, hasta recurso, etiqueta, seleccionamos la etiqueta, le damos en agregar y ahora tenemos que escribir la etiqueta, si nos fijamos acá nos pide que esta primera etiqueta se llame materiales entonces inclusive yo puedo copiar esto de acá y lo pego acá fíjense que este es el editor el editor que trae Moodle el, el, el editor el, que es un editor que se llama TimeMC eh, es diferente al editor Ato que trae predeterminado a mí me gusta más trabajar con este entonces entonces eh, acá le puedo poner negritas acá le puedo cambiar de color, fíjense que acá yo le puedo cambiar de, de colores a esto acá y si quiero que esté un poco más a la derecha entonces lo muevo un poco más hacia ahí si quiero que tenga por ejemplo un, un, una viñeta entonces le agrego esa viñeta si quiero por ejemplo, fíjense que ahí ya tiene el color, eh, si quiero por ejemplo eh, que el tamaño sea un poco más grande Entonces me voy acá hasta tamaño Y le doy un 518 Por ejemplo, fíjense que es un poco más grande Y si quiero cambiar la fuente Por ejemplo, que sea un Arial Entonces lo dejo allí Una vez que tenga listo esto Simplemente le doy en guardar cambios Y regresar al curso Fíjense que ahora en el curso ya va a aparecer Mi etiqueta Acá tengo esta etiqueta Luego eh, siguiendo un poco las instrucciones me pide crear dos etiquetas, eh, en este caso me pide crear cinco etiquetas más, entonces seguiría con eso. ¿Qué haría yo? Me iría nuevamente hasta acá, agregaría una nueva etiqueta, ¿sí? le, le, le doy en agregar y en este caso simplemente, como ya les estuve mostrando, copiaría materiales de uso presencial acá. Lo, lo pego acá en este punto, ¿sí? le doy otra vez el, el mismo formato, le doy en fuente que sea Arial, le doy que, sea, que tenga negritas, le pongo en este caso el, el, el color púrpura ¿sí? y le pongo una pequeña viñeta. Una vez que lo tenga listo, le doy nuevamente en guardar y ahí ya tengo mi segunda etiqueta normalmente lo que yo sugiero cuando uno trabaja con etiquetas y con cualquier otro recurso dentro de Moodle es que eh, para que tenga el mismo tipo de letra, mismo color, entonces uno también lo puede duplicar entonces uno duplica esto acá, sí fíjense que me hizo una copia perfecta y luego simplemente lo edito para no estar retocando esto varias veces. Entonces ahí ya me aseguro que tengo el mismo color de letra. Que tengo el mismo tipo de letra. Para que mi diseño sea uniforme. Bien amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar. Para poder crear las 6 etiquetas dentro del curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.